Miss Boots, eh, Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, David Victori, Ori eh, Paulo, Gonzalo bueno, Ahora no me viene ninguna a la cabeza. Hostia, a menudo hemos escuchado hablar de los conocidos premios Oscar. Y es que tengamos más o menos interés en el mundo cinematográfico, el glamour y el prestigio que acompaña cada una de sus galas hace que nadie quede indiferente. En 1927, los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidieron implementar un premio anual, para dar valor al mérito, la calidad y el talento de las obras cinematográficas. Es así como el 16 de mayo de 1929 tiene lugar la primera edición, en la que se honran obras realizadas entre 1927 y 1928. Ahora bien, centrándonos en la categoría de dirección, ¿cuánto han tardado las mujeres en ser reconocidas ante el mundo? Es sorprendente ver cómo, a pesar de celebrarse galas desde 1929, no fue hasta el año 2010, 81 años después, cuando Catherine Biglow se alzó con el premio Mejor Dirección por Hard Lacker. Es triste ver cómo, a día de hoy, en unos premios que ya cuentan con 97 años de historia, solo 4 mujeres han sido nominadas en esta categoría. Eh, Trueba, Coppola, eh, Almodóvar. Eh, no, no se me ocurre ninguna. Aunque el mundo haya tratado de olvidarlas, lo cierto es que las mujeres han estado presentes en el cine desde su nacimiento. Alice Wey Blanchet fue la primera en rodar un cortometraje en 1896, El Hada de las Flores, seis años antes de que Méliès firmara su viaje a la luna. Lois Weber es considerada una de las grandes innovadoras del lenguaje cinematográfico y las temáticas sociales. Dorothy Adner Lesbiana y feminista, sus películas tienen un estilo propio adelantado a su tiempo. Vivió la transición del cine mudo al sonoro y gracias a una idea suya nació el micrófono de Pértiga. Vaya Deren, la madre del cine underground, surrealista y de vanguardia. Agnès Bardat, precursora de la Nouvelle Vague francesa con La Pointe Courte, un barrio de pescadores. Lucrecia Martel con la ciénaga. Ava Duvernay con Selma. Ana Lilia Milpour con Una chica vuelve a casa sola de noche. Emerald Frenel una joven prometedora Carla Simón con Alcarrás Deaculum Vegasvili con Beguini, Pilar Palomero con las niñas Julia Ducournau con Titán Audrey Diwan con El Acontecimiento Alina Grigore con Cry No Y las ganadoras del Oscar El Mejor Director Catherine Bigelow con Entierro Hostil Joe Zaro con No Man Land Y Jane Campion con El Poder del Perro Demuestran que las mujeres están presentes también en el cine actual y tienen mucho que contar. Basta con dejarles paso. Bueno, mi director favorito es eh, Tarantino. Recientemente también vi una, una película que se llama El Poder del Perro. Eh, es, de, es de una directora mujer que se llama James eh, Campion. ¿Pero qué ha pasado con las mujeres en los premios Oscar? ¿Se ha reconocido su trabajo en el campo audiovisual ante los ojos del mundo entero? Este año celebramos 95 años de la primera iniciativa de la industria del cine en premiar los logros cinematográficos con los famosos premios de la Academia, convirtiendo a Lewis Milestone en el primer director de cine estadounidense en ganar un Oscar. Sin embargo, durante décadas de premiaciones, ninguna mujer ha sido nominada al premio, ni siquiera Dorothy Hartner. Y la premiación continúa así, hasta que después de 49 años, Lina Westmüller con Pascualino Setteverliese se convierte en la primera mujer en ser nominada a los premios de la Academia. Y habrá que esperar 33 años más para que Catherine Bigelow en 2009 se convierta en la primera mujer cineasta en la historia en ganar el premio con su película The Hurt Locker. Este año nuevamente la excepción rompe la regla al ser la directora Jane Campion quien recibiera una estatuilla por su película The Power of the Dog. Sin embargo queda claro que en casi un centenar de los premios Oscar la equidad de género nunca ha sido una norma. El Almodóvar. ¿Algún otro? Este Ben el ¿Ah? ¿Y qué diciendo? ¿No? No. ¡Ay, que no me sale! ¿Y? En 2021, el porcentaje de directoras en Hollywood fue del 17%. En cambio, de otras profesiones inferiores como peluquería, fue de un 72%. O diseño de vestuario que fue de un 86%. Casualmente, las profesiones o puestos de trabajo generados por mujeres son los peores pagados. Encontramos que el salario base de un hombre suele ser de 1.800 euros. En cambio, el de una mujer es de unos 1.000. En 2019, el salario medio anual de las mujeres fue de unos 13.514,80 euros. En cambio, el de los hombres fue de 18.506,80 Además, la diferencia de sueldo entre actores y actrices es muy grande. Aston Coucher cobró el triple que Natalie Portman en Sin Compromiso. Hemos visto que las mujeres han formado parte de la historia del cine desde el comienzo. Sin embargo, su labor ha sido menos valorada cuando no despreciada. A menudo se las acusa de ser menos creativas e innovadoras, más aburridas o que solo hacen películas de amor. Ya hemos visto que eso es completamente falso y está basado en viejos estereotipos y mitos falsos. Ahora que has visto este documental, ¿podrías decirme el nombre de alguna directora?